fue que usted llegó hasta ese lugar. ¡Tenemos tierra, capitán! ¡Son 20 leguas! El capitán Pedro Sarmiento de Gamboa nos convenció para poblar el paraíso. Este es el lugar. ¡A la iglesia! El barco ya debería haber llegado con las provisiones. ¿Qué pasa si no llega? ¿Josefa? Va a llegar. No se preocupe, va a llegar. Puerto Hambre es un proyecto que nace hace ya dos años y medio, casi tres años atrás. Primero porque este es un proyecto de una historia que conocíamos nosotros en Santiago, una historia que está en los libros de, de, de historia de Chile y nos parecía una historia increíble, humanamente hablando, tremenda. Además una historia que ocurría en un lugar pocas veces visitado por las cámaras de cine, ¿no? que es en Magallanes, en la Patagonia, eh, y decidimos empezar a investigarlo y cuando nos animamos a intentar que este proyecto fuera una serie televisiva eh, postulamos al Consejo Nacional de Televisión y el Consejo Nacional de Televisión nos premió en la categoría miniserie histórica para hacer cuatro capítulos y nos vinimos de inmediato acá a Magallanes, a Punta Arenas para proponerles que este fuera un proyecto no solamente nuestro o no solamente de un grupo de una productora santiaguina sino que fuera un proyecto regional eh, y por eso empezamos a hablar rápidamente con todos los actores que correspondía hablamos con el intendente hablamos con, con el alcalde hablamos con eh, el consejo de la cultura hablamos con los actores y actrices y técnicos de acá de la región porque creíamos que la única manera de hacerlo de verdad, honesto, genuinamente era que se involucrara a Magallanes y fue así como afortunadamente poco a poco se fueron abriendo puertas y se fueron eh, sumando voluntades de distintas instituciones, el Parque Histórico Patagonia nos ofreció filmar en donde está el Fuerte Bulnes y en donde ocurrieron los hechos reales Puerto del Hambre ocurre aquí a, a muy pocos kilómetros de, de, de, de, de Punta Arenas Para mí de verdad estar hoy día aquí en Cerro Sombrero celebrando el Día del Cine eh, ...en este lugar que es un icono para la cinematografía, para el cine nacional... ...es un lugar increíble, yo no lo conocía... Eh, ...sé que en todas partes de Chile en este momento... ...desde la Ministra de Cultura y todos los audiovisualistas... ...estamos haciendo un, un, un esfuerzo por acercar el cine a la ciudadanía... ...y que me toca a mí hacerlo acá, en Cerro Sombrero, en Magallanes ...estrenando Puerto Hambre, es un honor, es un, es un privilegio enorme... ...y yo le agradezco mucho al Consejo de la Cultura que haya tenido la idea de... ...aprovechar que se juntaban estos dos ¿no? momentos... ...que era el estreno, el preestreno de, de Puerto Hambre, el Día del Cine... ...y me permitan acercarme a distintos lugares y presentar la película... ...y que ustedes además la hagan después recorrer por un montón de localidades... ...para mí es, es, un, es un hecho muy significativo, creo que para mí es muy importante... ...me vamos a acordar mucho de este momento. Para nosotros la verdad que hoy día, donde celebramos el Día del Cine... En nuestra comuna más encima y coincidentemente con la, el estreno de, de una obra tan relevante e importante como es Puerto del Hambre. Es relevante además porque haciendo un poco historias historia hacia atrás, eh, Cerro Sombrero, eh, su cine que está aquí en la espalda, era el lugar donde en época a los fines de los años 70, casi hasta mediados de los 80, todos los estrenos a nivel nacional de cine, cinematográfico se realizaban acá y de aquí partía los distintos campamentos de, de de la empresa nacional del petróleo y de ahí emigran hacia el norte. Me parece una gran obra, primero porque valora inmensamente al artista regional, a nuestros pueblos originarios. Hay personas que valoran mucho de la cultura cahuesca que ahí aparecieron por experiencias de vida en realidad. Y en realidad, solamente reconocer eso, el trabajo cinematográfico, el trabajo de arte de, que hizo Marcelo, en realidad fue notable. Hay un agradecimiento. A, a poder sintetizar eh, gran parte de la historia en dos horas de escenas fílmicas que reflejan todo lo vivido. También le pedimos a los actores de la región que se sumaran. Hicimos un casting bastante largo para encontrar actores de distintas características, que ellos niños, también que encontrar niños que actuaran acá. Hicimos casting en colegio y encontramos algunos apropiados. Así es que finalmente se transformó en lo que queríamos, que es un proyecto de cine, de audiovisual, pero eh, regional y también nacional. De que se la acusa. Rapto, intento de homicidio y práctica de ritos satánicos. El frío es eterno. Los días tienen luna. Las noches son almoradas por el sol. Mientras sigas pensando que este lugar es un infierno, no nos vamos a entender. Aquí todo es distinto. La marea cambia según su entorno. ¿Un barco? Madera húmeda. El bosque Estoy muy emocionado por ver que la gente de aquí, al ver la película, se emociona. Siempre hay un nervio cuando uno va a presentar una película, pero si además es una película que va a retratar una historia que ocurre en otro lugar, donde hay eh, historias importantísimas, como el mundo kahuéscar donde está un tema geográfico también ahí. El nervio siempre, siempre era que lo, la gente que participó, la gente que vive acá, y finalmente había gente que estaba emocionada, que sentía que estaba bien representado, que habíamos sido respetuosos con el mundo y Yo trabajé con gente del Instituto Patagónico de, de, de la Universidad de Magallanes y ellos me dijeron que sí, que lo habíamos logrado, siendo una cosa bastante compleja. Eh, los actores y actrices de acá también quedaron muy contentos, así que yo me voy realmente muy, muy contento, muy satisfecho. Eh, y espero que a partir de ahora en la película se pueda empezar a conocer y difundir en la mayor cantidad de localidades, ciudades y puntos posibles.